Bueno, eh, perdonad, pero tenemos una primicia de última hora. Eh, para cerrar el día de hoy hemos considerado que teníamos que dar voz al sector del campo en la transformación digital. nosotros el Pepino. Eh, Pepino, nos has pedido una última charla. Pues sí, la verdad que para nosotros estos tres meses ha sido muy duro en el campo. Es que... El pepino, el tomate, estamos todos jodidos, así que muchas gracias a ti Juan Carlos y a la organización por invitarnos aquí a, a esta charla y, y tener este momento para, para hablar. ¿Y cómo, cómo ves el futuro pepino? Porque bueno, se acerca el verano, tú sabes que eh, eres un ingrediente especial en el gazpacho, no sé si, si, si ves peligrar tu existencia... Pues a ver, a ver, lo, lo, lo bueno es que hemos tenido estos tiempos con el, con la Ginebra, con el uh -huh. Hendrix, así, porque está, ah, está muy de moda todavía. ¿Sí? sí, a ver, yo, yo prefiero que estar en, en la Ginebra que, que en el Gazpacho, porque pues me lo paso mejor. Sí, pero parecer las discotecas y clubs hasta el día 5 de julio no llega la desescalada, con lo cual todavía incorporarte a la noche madrileña te va, te va a costar, pepino. Pues sí, sí, sí. Ahora mismo la noche, pues la movida ya pasó y, y bueno, pues esperemos que lleguen mejores momentos y, y que también pues empiecen también a meternos en el salmorejo, no oh, solo mira. en el... Sí, porque es que la gente en salmorejo no pone nada y podrían poner pepino también. Así que el tomate se lleva todo, Estoy, el cabrón. Estáis, <ríe> haciendo, ¿Estáis haciendo presión en ese sentido a nivel europeo? ¿Consideráis que para el Green Deal, estáis incluidos en el Green Deal? A ver, el, tenemos el, el lobby del pepino. El lobby, el, el lobby del pepino está jodido, jodísimo. No, perón. No, no, no. Vamos a por ello, vamos a por ello. Oye, que si alguien tiene una pregunta... ¿Alguien tiene alguna pregunta pues, para Pepino? Sí, eh, tenemos... Que levante que... la mano, eh, que yo estoy y, aquí. Y os paso un poco a la audiencia. ¿Alguien quiere levantar la mano? Y, y nos acompaña aquí en la en la, en la charla. Sí. Alberto, a lo mejor tú. Eh, eh, eh, está moviéndose algo de criptomonedas en torno al, al Pepino. ¿Le ves futuro, Alberto? ¿Ya? Se monta una blockchain de del pepino al huerto del huerto al pepino ¿Sí? allí sí sí sí que está basado en en en, en Bitcoin Bitcoin sí en, pero de momento pues no no ha no funcionado mucho así que oye a ver si a ver si con este espacio pues conseguimos hacer nada hacer algo y nada agradecer Ay. a todo el mundo y, y agradecerte a ti Juan Carlos por por todo tu apoyo así que hasta pronto y fuerza, fuerza al Pepino hay una pregunta, un segundo Pepino que alguien a lo mejor nos no es ninguna tontería, no simplemente para, para apoyar al lobby, o sea que aquí tenéis un espaldarazo Pepino tenéis futuro, ánimo con ello y nada gracias a ti Pepino por, por dar este, este último toque eh, verde a, a, nuestra, a nuestra charla del día de hoy muchísimas gracias y y nada, pues os dejaré mi número de cuenta porque de momento pues no tengo wallet, así que, que os dejaré mi número de cuenta si queréis hacer un, un donativo a los pepinos. Uh -huh. Gracias. Y por, una pregunta última, ¿por dónde es que amargan los pepinos? No, no, prefiero no me preguntar, no responder. A esa lo pregunta. dejamos para otro día. Sí, lo dejamos para otro día. Me voy allí votando para casa. Adiós. Adiós. Venga, hasta luego, Pepino. Gracias, gracias a todos. Mañana más.